Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, hoy nos toca el eje 4, en el eje 410 ya estamos en Sagitario, el noveno signo, eh, este, Sagitario, este sol en Sagitario, perdón, la casa 4 en Sagitario y este sol dentro de la casa 4 en Sagitario. ¿Qué significa eso o qué puede llegar, de qué manera puede llegar a influenciar sobre la persona? Bueno, Sol en casa 4, ya sabemos, hogareño, amable, sobreprotector. Casa 4 en Sagitario, idealista, generoso, derrochador. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso, precipitado, descuidado, rebelde. Por lo que es muy posible que estemos ante una persona generosa que derrocha amabilidad con quienes considera parte de su hogar. ¿Ven cómo fuimos formando con las palabras claves? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si ese eh, sol está en Sagitario, pero... La casa 10 está en Sagitario y ese sol dentro de la casa 10, ¿sí? Cambia un poco, sol en casa 10 lo hace tenaz, de liderazgos, ambicioso. Casa 10 en Sagitario lo hace filosófico, autodeterminado, liberal. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso y precipitado, descuidado, rebelde. Por lo que si estamos ante una persona que tiene esta configuración en su carta natal, es muy posible que estemos ante una persona que ejerce su liderazgo libre y generosamente, por ejemplo. Bueno, ¿nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Mañana en este eje... 410 vamos a tener a capricornio al sol en capricornio y así vamos a seguir avanzando y muy fácilmente en 320 clases cortas muy cortas vas a convertirte en astrólogo astróloga astrólogo porque vas a poder leer una carta natal si viniste siguiendo todas las clases es muy fácil aprender de esta manera. Chao, hasta mañana.